Este es un video para la red de Conectados al Sur, Digital y Connect. Hoy tengo el gusto de presentar a Juan Felipe Vera, Juanita Molina y Juan Pedro Sierra. Todos ellos hacen parte del proyecto Primíparos. Juanita Molina es actriz y co-creadora. Juan Felipe Vera, productor, creador, actor. Eh, Juan Pedro Sierra, camarógrafo. Primíparos es una serie web que habla sobre ese primer paso a la adultez que es el que se hace en la universidad como uno empieza a vivir la vida en muchos aspectos. El término primíparos hace referencia a eso, a los nuevos de la universidad, es el término usado aquí en Colombia. Pero entonces no solamente los nuevos en la universidad, porque eso no es lo único que nos hace primer, pero eso, todo lo que hacemos en la vida tiene una primera vez. La primera relación sexual, el primer noviazgo en serio, el primer trabajo, en fin, muchísimas cosas, la primera borrachera, muchas cosas. Entonces abarca como toda esa idea eh, pues el concepto de la serie y es lo que, lo que se pone pues, digamos en, en, en audiovisual, en internet. Bueno, el proyecto comenzó más o menos en junio del año pasado. Pues Felipe tenía una idea, tenía como un, escrito el primer capítulo, ahí como medio escaleteado. Cuando me contó la idea, a mí en verdad eh, me sonó mucho, porque pues no había nada parecido a 100, yo nunca había visto algo así. Ya habíamos visto, ya había visto series como Susana Elvira, uh -huh. eh, Menores y Pepinos, que son pues, series que fueron producidas por, pues, por gente muy tesa, pero que se en internet. Entonces dijimos como, pues qué nota, sí. hace una, pero para los jóvenes. Y ya entonces nos pusimos en la tarea de conseguir a gente, pues, eh, como ya, ya ponernos como más series. Bueno, ¿qué necesitamos? Porque no teníamos ni idea de nada. Sabíamos que necesitábamos actores y ya pero no sabíamos que necesitábamos a alguien que hiciera el sonido, o alguien que hiciera la cámara, alguien que editara, alguien que se encargara del arte, la producción. Y fue muy chévere porque la primera temporada la grabamos pues sin saber nada. Nosotros no teníamos ni idea de que había que hacer plan de rodaje, o sea, literal de era muy útil. Literal, era más o sea, lo más primipar. No, no teníamos como las horas en los, en los bares, que teníamos tanto tiempo para grabar tantas escenas. El, el arte pues como que todo fuera visualmente muy llamativo para el público también teníamos que conseguirnos a la de vestuario, a la de maquillaje y eran, eran jornadas muy largas de, grava, pues de, de grabación entonces eso fue en verdad fue un reto la primera temporada porque pues éramos y tal grabando la serie otro factor que nos impulsó fue que en, en ese momento Juanita y yo dejamos de trabajar para un canal aquí en, en, en la ciudad mm -hmm y pues también era como esa sensación de queremos hacer cosas pero pues podemos hacerlo sin depender de un canal de televisión o depender de que aquí nos empleen o no entonces digamos que eso también fue un impulso muy grande de hecho digamos de algún modo fue lo que nos unió para, para empezar como con la idea con toda la energía que dice Bonita que desbordó. cuando tú no eres escritor profesional el primer consejo que te dan es escribe sobre lo que ves entonces pues si yo no era escritor profesional pues lo que veía era eso y una historia que no se había contado y si se había contado se había contado en películas de comedia americana pues y, de cada maneras hay miles de formas de contar un, un simple hecho entonces entonces digamos aquí en este país no es, nunca se había tocado esa historia propiamente y menos en un formato web bueno yo creo que realmente es lo que en el discurso como más cotidiano llaman pasión o, o ganas de hacer las cosas sí es como amor al arte yo, yo pues cuando yo me uní al proyecto fue porque eh, estuve comentándole mucho a una, a una persona que ya estaba dentro del proyecto que era también productora eh, acerca de cómo, cómo veía el proyecto, las cámaras, el sonido y eso y ya luego para la nueva temporada se, se intenta armar un equipo más grande, mucho más completo y, y lo que lo llama a uno es la pasión por, por crear algo de uno y hacer algo bien hecho y ya empezar a fijarse en los detallitos que quiere que la gente vea y yo también digo que, por decir a me parece que en este momento en el que estamos viviendo es mucho más fácil uno conectarse a todo lo que está pasando, pues yo tengo al alcance de mi computador saber cómo se produce una película, si yo quiero dar como gran una escena, yo busco cómo la hicieron y entonces yo digo que también es como, pues yo digo que si mi papá o mi mamá hubiera querido hacer una serie así, pues no hubiera tenido uno la plataforma en donde montarla, que es YouTube, y dos, pues... Si tuvieran las herramientas, pueden tener las cámaras, los equipos y todo, pero el conocimiento pues se adquiere, yo digo que también como viendo, eh, pues oh, el, digo que pues, causa y efecto, o sea nosotros más haciendo, haciendo, sí. haciendo y equivocándose, pues nosotros nos equivocamos de mil maneras y yo creo que así fue como más arruinados para la temporada. ¿Cuántos capítulos han producido hasta ahora? Hasta ahora hemos producido 16 sí, capítulos, 16 capítulos hemos grabado. Yo nunca escribía, escribía, pero pues yo le decía como, ay, mira lo que me contó mi prima, además que en la universidad le pasó tal y tal cosa, o, o nos sentábamos un día en un café, y entonces, bueno, y este personaje qué tal que le pasara esto, y por acá, y no sé qué, ah, y para la segunda temporada fue muy diferente porque la primera temporada es drama, es, tiene un hilo conductor y es más dramático. Pero en la segunda temporada queríamos hacer algo que fuera más real. Quisimos hacer más un sitcom y nos inspiramos más como en comedias norteamericanas, por ejemplo, de Grand Theory, Friends, algo como más, más bien... Y por otro lado, mucho mejor producido, como ya con más recursos, con eh, más gente dentro del equipo. Sí, mucho más organizado. También hay un factor y es que siempre ha sido como una, pre una pregunta y una respuesta a doble filo. Porque, por ejemplo, para el tema de hacer negocios y conseguir realmente lo que una producción necesita Siempre es un poco complejo, yo cuando empecé esto no tenía barba Y no me creían, era más difícil todavía pero, pero hay un factor también a nuestro favor y es que seamos jóvenes Porque cuando tú hablas con otro joven que quiere aprender Y que también tiene las ganas que tú, se va a unir al proyecto Si, si este proyecto nos ponemos a hacerlo cuando tengamos 27 años Entonces páguenme, que yo ya tengo una carrera profesional Yo ya tengo un título entonces en este momento no pasa eso, porque todos queremos hacer hoja de vida, todos queremos aprender y sabemos que haciendo aprendemos más que a veces no. Porque cuando tú tienes que mantener un grupo unido por ese amor al arte, por esas ganas de aprender, aguantando esos horarios, esa, esa hambre que a veces está también, eh, es lo más complicado. Porque cuando tú estás en un trabajo, la solución es, pues a mí me pagan y finalmente así se soluciona. Aquí no, aquí es la, la cosa más complicada de todo el proyecto. Yo sí, no lo consideraría... No, pues considera no, no consideraría que nuestro producto fuera como un youtuber, ¿no? No, porque pues yo voy a dar mi opinión personal y puede que mucha gente esté pues no esté de acuerdo conmigo, pero hay unos youtubers muy tesos. Yo admiro, pues a mí me gusta mucho yo me veo mucho una que se llama Yuya, me encanta. Pero, ya para atrás, yo no me puedo conectar con esa... Pues no, no me gusta porque siento que no es real lo que me están vendiendo. Pues siento que la forma en la que hablan, en la que se expresan, pues como no, amigo, yo no, yo no te creo lo que me, me estás mostrando. A mucha gente le gusta y pues por eso tienen tantas vistas y son tan influencers, pues como en este momento, pues en este momento les pueden pagar 10 millones por un tweet a uno de los, de los youtubers más famosos. A, a, a mí no me, pues a mí no, no, pues yo no me voy por ese lado. Pero habrá gente a la, pues, por la que sí se va por llegar Bueno, yo creo que bien sí bien. Con, concebimos el tema. O sea, yo sí considero que soy un youtuber porque soy un productor de contenido para YouTube como tal. Eh, pero, ¿qué, ¿qué pasa? O sea, hay una diferencia entonces ya en los bloggers, por ejemplo. En ese tema lo que dice bonita es totalmente cierto. Hay personas que son muy aptas para el tema y obviamente su éxito se ve muchas veces reflejado. No solamente por su apariencia física, sino por su calidad de, de producir esos videos. Y, y por, lo, por el contenido que tiene pues Juanita ve que ella se peina divinamente Y que ella quiere hacer un peinado similar Pues toma nota y, y le gusta eh, ¿Qué pienso del tema? Yo creo que es como el, la manera De, de reducir todo a un solo término O sea, ya no es como actriz de televisión Presentador de televisión, sino youtuber Porque el medio ahora es youtube Entonces todos los que hagan contenido Para youtube son youtubers ¿Y, y qué la Laura? Pues justamente La diferencia está En lo que subas la realidad es, todos podemos subir un video, todos podemos tener una cámara y subir un video a YouTube. Pero, ¿dónde está la diferencia? En la calidad y en el contenido que ofrezcas. Entonces, digamos que también eso fue un impulso nuestro, porque nosotros decíamos, ¿cómo, cómo es posible que alguien aquí, porque es bonito, se pare y diga, hola, eh, soy tal, y tengo un montón de likes, y, y, me, y me parece que el amor es, es malo porque mi novia me dejó ayer? Pues, nosotros como, no. En cambio, si nosotros tenemos un grupo de 25 personas, entre camarógrafos, eh, no sé, maquillistas, vestuario, para producir una escena, para contar lo que nosotros pensamos del amor y cómo lo afrontamos, ya es un cuento totalmente diferente y, y, y que de pronto se pone en competencia a muchas cosas. Nuestro público en un 80% es mayor de edad. Eh... A mí me impacta porque yo pensé que las niñas de sexo de mi colegio iban a, ser, iban a ser, iban a ser, iban a ser las que se iban a ver primíparos pero no por decir ayer me encontré un amigo que, es, que tiene 19 años, estudia ingeniería administrativa y el man es lo menos pues yo nunca en la vida me había imaginado una serie como la de nosotras como la de nosotros y ayer me dijo Juanita yo no paro de reírme viendo primíparos o sea yo en serio soy de las personas que se mete a youtube y busca soy en un video nuevo no, y yo he encontrado que hasta, o sea, mis papás un poquito de lejos lo han visto pero igual se han visto súper involucrados con el tema y ya luego se vuelve un tema de conversación en la casa y no solo lo pasa con ellos sino con los papás de mis amigos y con mis amigos, o sea, el público fue muy universitario y han estado muy pendientes de lo que pasa alrededor de la serie. A mí en mi casa siempre me han apoyado mucho, pues mi casa es sí. como la sede la de Primíparos, sí, sí, a mi casa le tuviéramos que poner una placa sede de porque ahí grabamos millones de escenas hasta horas altas de la noche, desbaratábamos la casa, eh, desbaratábamos cuartos, sofás, poníamos entonces mis papás nos decían nada, nah. Y ellos siempre han estado... Y si decían, solamente lo decían a ella y ella era como un y me dijeron esto, Pero entonces... Y si no, mi mamá, niños, quieren algo de comida, no tienen hambre <risa> y quieren que... Mi ha sido lo mismo, ah. entonces también hemos grabado escenas en mi casa y... Ah, mi papá allí queda ahí un poquito como mirando a ver qué es lo que estamos haciendo con la casa, que no lo vayamos a destruir, pero el resto es como, no, hagan lo que quieran. Eh, o sea, mi mano se ha hecho de cuenta de fiestas Sí, o sea, mis amigas ¿no? han pagado la serie más o menos Básicamente todos los amigos de nosotros han pagado la serie uh -huh. porque no teníamos como el presupuesto para, de que tienen las grandes productoras y pues lo, el primer recurso como para financiar el, el tema era con fiestas Además no han sido solo nuestros amigos y nuestros padres los que nos han apoyado con el proyecto sino que pues yo por ejemplo he usado muchos recursos de la universidad precisamente para ayudarnos a crear un mejor producto ¿no? He hecho preguntas a los profesores y a compañeros que también estudian conmigo para, para que nos digan cómo es? este detallito se puede mejorar, este también, este también. Por ejemplo, ya en, en mi universidad, Primi Parro ha sido objeto de estudio. O sea, sí. ya nos han... Es sí. impresionante. Un amigo nuestro que estudia comunicación e audiovisual en la de Antioquia, en Antioquia nos contó que un día entró a clase. Y el profesor estaba hablando del primíparos. Es muy recurrente que nos manden fotos de, en mi clase dijeron esto, en mi clase... Ah, o, oh, ay, miren, estaban criticando primíparos, y nosotros como, ay, ya damos punto para criticar. Como han pasado sí. eso, por ejemplo, en mi universidad pasa, en séptimo semestre, que siempre producen varias series, algunos alumnos, y, por ejemplo, este semestre lo que dijeron los profesores fue como, para primíparos, lo está haciendo mucho mejor, o sea, prestenle atención a eso que ya sea objeto de estudio es, es, es importante y es valioso que los estudiantes también aportan el conocimiento y la universidad es justamente eso, una universidad, entonces donde están todos los conocimientos del mundo reunidos pero que no solamente los hace de una cuarta para un profesor sino que se hace en mesa redonda y donde tú también puedes aportar Yo digo que también eso es como un llamado como a las universidades a, a que vean que el mundo está cambiando pues los jóvenes estamos cambiando, las generaciones no son lo mismo sí yo digo que pues yo siempre soy de la, de la teoría que sí la teoría es muy importante pero hombre uno cómo aprende realmente cuando uno se cae y cuando uno se vuelve a montar en la bicicleta y vuelve a aprender principalmente yo creo que es no estar de que pues no importa que sí, uno sí no tenga puede. un título que uno no tenga un cartón que uno no haya estudiado pero si uno tiene la pues va a ganar demasiado eh, demasiado chis lo que sea pero uno sí puede y yo me he dado cuenta pues con todo el proyecto que, pues, lo único que uno necesita es ganar. Y gente que te comprometa, porque es que, a partir de que, listo, muchas personas tienen ideas. Y, todo, y cualquier persona puede decir, ay, qué nota de este proyecto. Pero es que muy poquitos son las que son comprometidas. Todo eso nos da, a mí personalmente me ha formado como una persona demasiado dedicada. Y yo soy que si yo sé que tengo que entregar esto para tal día, yo lo entrego. Se han presentado debates en los que dicen no, es un tema de, de estratos y los que tienen plata lo pueden hacer. Yo no tengo una cámara, cree el proyecto y se está haciendo el proyecto, entonces no es, no es, no es un impedimento tampoco. También es, es, es apostarle a, a proponer también, no solamente socialmente, digamos como el espectador directamente a través de la historia o a través de este ejemplo como proyecto puede tomar, sino también en el medio. Es muy común que nos me lleguen historias de los canales de aquí de, de la ciudad y del departamento que los profesionales dicen como, uy, qué locura que ellos estén haciendo lo que nosotros no hemos podido hacer en 30 años de historia que tiene este canal, en 18 que tiene este canal entonces es muy interesante ver esas historias y pues que en los canales, en verdad, Juanita y yo llegamos y es como, wow, primíparos ¿cómo lo lograron? ¿deberían venderlo? ¿deberían hacer tal cosa? ¿ustedes podrían hacer tal otra? Si ese es el cambio de medio ahora, pues si sí es el medio más importante, Internet. Que además pienso yo, reúne todos los medios. La idea es que sí se vuelve un negocio y que se vuelve un trabajo. Ahora, bajo la experiencia de este primer proyecto, digamos arrancando todas nuestras carreras, todos nuestros procesos profesionales, particularmente este tiene una dosis de, de amor al arte y, y de compromiso muy grande. Yo digo que también está en la concepción de trabajo que cada uno tenga. O sea, tú en qué quieres trabajar y cómo te quieres sentir en el trabajo. Yo quiero trabajar y quiero sentirme a gusto con las personas que estoy trabajando y además quiero sentirme satisfecho con mi proceso profesional. Entonces yo creo que se puede lograr. En Colombia es un proceso, espero que en algún momento se acelere, ahora lo veo lento, espero se acelere. Estamos aportando para que se acelere, estamos aportando para que las empresas y ya por lo menos el dueño de un grupo de discotecas que finalmente es un empresario y ha hecho negocio con eso, crean nuestro producto con las vistas que tiene. Pues al es una... o sea, llegar el momento en que un teórico en serio se pusiera a analizar nuestro programa y dijera como no es que si ustedes se dan cuenta aquí encuentran tal y tal y tal y tal elemento que cambia mucho lo que conocemos de Medellín o que o inclusive lo que conocemos de Colombia y pero pues queda la duda de si va a pasar yo creo que sí contribuye en el sentido de hay otras cosas que pueden vender y no tiene que ser propiamente la historia del narcotraficante por otra parte estoy seguro porque lo he visto con mis ojos y, y lo he podido constatar que en los barrios populares de la ciudad no solamente hay esas historias hay otras muy bacanas sí. de, de niños que desde un barrio popular han viajado a, a, a, a, a las instalaciones de ya. la NASA que sí, yo trabajo no, traba en este momento con un proyecto que se llama con el novio de mi prima y él tiene un programa en el que se muestran como los líderes positivos de los barrios que tanto han sido estigmatizados por lo que pasó en épocas anteriores como el narcotráfico y estos referentes son personas que tienen teatros debajo de los puentes o que se dedican a hacer grafitis, contenido audiovisual, todo con, pues relacionado con los temas de la memoria de la ciudad, del país y personas que tienen academias de danza, de arte, de música, que han viajado a otros países precisamente a mostrar esos talentos diferentes que existen en, en Colombia, en Medellín, y que están creando un cambio eh, cultural. Y siente con, con ideas tan diferentes a lo que se viene trabajando, que yo digo, pues ya quiero crecer, ya quiero empezar, como, como, como ese punto en el que ya la gente diga, en Medellín puede dar la próxima C para de Hollywood ¿Mira? en Medellín y mira que ya está pagando. Pues Tom que... ya grabó una película acá. O sea, ya en Medellín está pagando el tipo de pagar. Ya falta que el gobierno, como, pues como tal, empiece a invertir más en, en instalaciones y que porque la gente cree que eso es muy. Ah, no, es que. Cámaras, pues no, alquilar una casa, cualquiera la pie empresa, pues eso no es así. Y a mí me pasó que estudié otra carrera y, me di, y pues me di cuenta de que no quería meterme en un, en un gremio tan cerrado y empezar a explorar las partes creativas, como uh -huh. decir, yo no voy a trabajar en, encerrado en un cubículo, yo me voy a dedicar a hacer cosas que o se yo, vean. O yo voy a hacer mi propia empresa. O voy a hacer mi propia empresa y esto se ve desde primíparos. Somos gente que estamos creando una forma de crear contenido, de prestar un servicio a, a las personas que en esto en este caso es el entretenimiento y ver que hay otras posibilidades de, de salir adelante.